Bueno, pues, ya estamos ya en el último día del año. ¿Qué tal? Es el estás? último día. Sí, es bien bendecida. Gracias al Señor. Estamos bien bendecidos por el Señor porque es, el Señor nos da la vida, nos da la salud. Estamos bien eh, protegidos por el Señor y pues eh, gracias, Señor, por, por todo este tiempo que, que tú nos has regalado y este tiempo precioso maravilloso que nos permite llegar a un al último día de este año 2020. y siempre poniéndonos en sus preciosas manos así es y eh, pues bueno ya estamos a, a, a unas cuantas horitas aquí nosotros en nuestro tiempo sí sí todavía eh, nos faltan unas cuantas horas ahora estamos al mediodía prácticamente Así que Así a la medianoche, pues otro tanto, otro tanto. Ya entonces en otras partes ya, ya están celebrando. Ya, ya están celebrando. Y Así pues somos es. sus amigos, yo Amigos saben. de siempre, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es. Y vamos a estar en un tiempo de oración. Y sé por qué. Es. Porque es el mejor tiempo para orar. Amén, amén, amén. Así Estamos es. Estamos esperando un nuevo año. Y dale a gra Así gracias a Dios. Así es. Pues, los que pudimos llegar. Los que pudimos ¿verdad? llegar. Así es. Y, y esperamos llegar. Primera Nos faltan señor. las horas. Claro. Pero esperamos llegar al Amén. fin de año. Así ¿verdad? es. Así Entonces, es. Entonces, este, ¿cómo no darle gracias al Señor? pero Amén. Fíjense que tengo. Se van a sorprender, ¿eh? Tengo dos temas hoy. Pegaditos uno del otro. En este fin de año. Sí, sí. Vamos sí, a tratar sí. dos temas. Que esperamos que esté acompañándonos y que seamos su compañía en este momento, sobre todo en este primer tema. Así es. Primer, primer año de hoy. De hoy. Digo, primer El de primer hoy. tema de hoy. El primer tema de hoy, en este año 2020. Del año 2020. Como pueden ver ahí, es, hay un listón. Hay un listón, sí, sí, negro. Que, esto simboliza. No significa, o simboliza, simboliza... luto. Luto, luto. ¿Por qué luto? Bueno. Aparte de que se murieron tres de nuestras familias sí, más o menos cercanas. Sí, sobrinos, sobrinos, sobrinos carnales, sí. Este, fueron tres. Tres. Tres personas que se nos fueron en, en este año. Así es. Y en estos últimos mes, mes y medio, dos meses eh, de todo eso aconteció pero independientemente de eso ¿cuánta gente ha fallecido por el COVID en este año 2020? Sí, no, pues ya, ya. Increíble, a nivel global Mu Mundialmente va a más, más de un millón Sí. Más, más de un Llegamos millón. a los millones ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces y no para sí, y no, no para no, esta situación no, no, eh. Eh, pero déjenme hacer un pequeño comentario cuando alguien fallece sí hacemos algo que por costumbre lo, lo realizamos y digo por costumbre lo realizamos para incluirnos todos sí como como como que este ya por por inercia dices ay pues ya se fue ya, ya se, fue, se fue con el Señor. Y se fue con el Señor. Uh -huh. Y qué tremenda realidad es que no es así en todos los casos. Sí, no, no, no en todos. Voy, no. voy a invitar a mi esposa que nos haga una pequeña lectura eh, ahí en Lucas capítulo 16. Este. No la tengo aquí en la, en la lámina porque queremos mejor platicarla y, y leerla directamente de la Sagrada Escritura. Sí, así es. Este, porque es un poquito largo como para estarlo. Claro, claro. Verso, Ver, por verso. verso No se trata de eso. Verso, va, va a ser una pequeña lectura, nada, nada más. Nada más, así es. Y un pequeño comentario. Y muy, muy importante. Eh, que viene siendo en Lucas capítulo 16 y verso 19 en adelante. Eso es una pequeña historia y el, que el viene aquí. tema, pues, es el, el rico y, y Lázaro. Ajá. El rico y Lázaro. Y, y nos dice así, en el 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel eh, lleno de llagas. Ajá y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. fíjate qué tremendo qué tremendo, sí. qué tremendo. y aconteció que murió el, el mendigo y fue llevado por los ángeles al celo, al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado uh -huh. fue sepultado murió el rico y fue sepultado y fue sepultado uh -huh. sí y, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ok. Uh -huh. Fíjese, quiero que, que ponga un poquito de atención en, en esto, porque ha habido tanta, tanta muerte, y ha habido tanto error en cuanto a, a la posición que tomamos, Sí. pues ya se fue con el Señor. Sí, sí, sí. Y no es así. Y si se fue con el Señor, ¿con la cual Señor? ¿Verdad? Pues sí, sí, sí, sí. Ok. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en, en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tremendo. Fíjese. A propósito de llama, aquí tenemos una. Que es para una, calentarnos. Una hoguera. Una hoguerita aquí, una chimenea. Pero al lugar que fue el rico, por, no por ser rico, Ajá. sino por no estar en comunión con Dios. En comunión con Dios, a menos, Se fue a un así lugar es. de tormento. Se fue a un lugar de tormento. Sí, así es. Y aquel pobre hombre que, que era humilde, era simple, era sencillo. Ajá. Y hasta los perritos venían, mierda y las mían, llagas. Sí. Pero tenía su relación con Dios. Sí, así es. Y no por ser pobre, tenía la relación con Dios. Sí, no, no. Era su convicción. Era su convicción, sí, sí. Y era la convicción de ambos. Uno de sí y el otro de no. Uh -huh. Entonces, Exacto. no tienes que ser pobre para estar bien con Dios. Sí. No, no, no, no, no. Tampoco no, te equivoques. No, no, no, no. Y tienes que ser rico país del infierno, no, tampoco. No, no. No, no nos vayamos eh, a esos extremos que sí, no son correctos. Depende mucho de, de, de la comunión. De, con de, el Señor. De, con el Señor, de nuestro, nuestro pensamiento, nuestros eh, deseos, nuestros anhelos, to, todo el Señor lo sabe. Exacto. Tengas o no tengas dinero, tengas poquito o tengas mucho o no tengas nada, la relación con Dios es totalmente aparte de esa situación de si tienes o no tienes dinero. Claro, claro, es muy, muy, muy tú puedes sucinto. ser el más pobre y el más rico espiritualmente y puedes ser muy rico uh -huh, uh -huh. y muy rico espiritualmente. Exacto, amén, así es. O sea, la condición es muy personal con es Dios. La condición espiritual, sí. sí. Uh -huh. No se confundan con eso, por favor. Sí, no, no, de ninguna manera. Entonces el 25 no dice, pero Abraham le dijo, hijo,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 Entonces le dijo, te ruego pues, padre, ojo. te ruego pues, padre, ojo, ojo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Uh -huh. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¡Qué tremendo! Mire, este es un gran mensaje. Que poco se predica quizá. Así es. Pero nosotros lo quisimos tomar en este momento por tanta eso. muerte que ha habido a nivel global. Así es, a nivel global. Se ha multiplicado la muerte. Tremendamente. En todo el mundo siempre hay muertes. Bueno, ni en las guerras ha habido tanta muerte como, como con, lo, sí. con, con el sí, COVID. Sí, sí. Entonces, Así es. por eso lo, lo, lo estamos tomando ahora que estamos finalizando un año y vamos a empezar uno nuevo, que sea nuestra oportunidad de decir aquí cortamos, pero aquí empezamos. Amén, así es. En esa relación Tod con Dios. Todavía hay tiempo, todavía el Señor Mientras nos está... Este y yo vivos... Nos está dando el tiempo, la vida, en eh, vida. En vida es que tenemos que hacer todo. Así es. Entonces, quisimos traer este pasaje bíblico para dar a entender de que no cuando se muere una persona... Automáticamente ya se fue allá con, con el Señor. No. Que es eh, muy común que se hable. No. Que se diga. Sí, sí, sí. Pero no que sea. Está. Eh, eh, viene estando en, en un reposo, como en un descanso, porque eh, después vamos a tener el juicio, tanto uh -huh. vivos como muertos. Ajá, así es. Entonces, eh, en el 21 Y Abraham le dijo a Moisés y a, y a los profetas: Tienen, tienen, ¿verdad? Óyanlos. Eh, Oiganlos. Ajá. Él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno, alguno a ellos de, sí, si, pero si alguno fuere eh, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés, ya los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como Jesús. ¿Sí? Como Jesús ¿Cuántos Así creen es. en Jesús? Entonces No, yo, yo, yo no creo y, y quienes creen a veces lo tienen más crucificado todavía en una cruz Sí Como simbolizando Pues sí, Él murió Sí. Pero uh -huh. resucitó uh -huh. resucitó. Y resucitó Para darnos vida y darnos vida a nosotros ah, En abundancia, sí, amén Entonces tenemos que reconocer a Jesús En la condición Perfecta en la que Él vino Amén, vino amén. a nacer como una criaturita. Sí, amén. Pero creció, se desarrolló y empezó el ministerio. Su ministerio, amén. Y dejó las bases con los discípulos y con todas las gentes que participaron con él. Amén. Y los envió a predicar. Los envió a predicar. Y aquí es. estamos todavía predicando así algunos es. o muchos. Porque ustedes van a encontrar en. en en Facebook y en, encontrar en YouTube, muchos predicadores, independientemente de los templos. Sí. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir con esto? Que es el tiempo de escuchar la voz de Dios y empezar a tener una relación más perfecta con Él cuando le recibimos en nuestra vida y en nuestro corazón. Sí, amén. Así es. ¿Para que Así es. Si morimos. Así es. Que sea para Él. Sí. Y si vivimos que sea para Él. Sí, como lo dice Romanos 14, 8, pues uh -huh. si vivimos para Él, eh, ¿Vivimos? vivimos y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, pues que seamos del Señor. Que seamos del Señor. Y entonces, sí, eh, si tú ya aceptas al Señor, vives la vida que, que Dios de demanda como uh -huh. como, un, como una ley, que ahorita vamos a ver unos pasajes bíblicos, entonces, déjeme decirle que es cuando usted fallezca en esa condición, cuando yo fallezca en esa condición, vamos a estar allá con Abraham. Amén, amén, Y con amén. todos los discípulos y con toda la gente que le sirvió al amén, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios así sea. Pero si no es así, va a ser un tremendo. agua de fuego ardiendo más que esto que está aquí. Así es. Hay que, ojo. Pongan oído. Tremendo. ¿Por qué? Porque más vale que seamos precavidos y, y aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Amén. Y que le digamos, Señor, aquí estoy. Mírame cómo soy. Así Cámbiame, es. Cállame, transfórmame y yo quiero vivir una vida totalmente diferente. Y Así para eso, es. vamos entonces a entrar al tema 2. Para. No cansarnos con esto. Claro. Tema 2. Tema 2. Vamos al año nuevo. Así ya es. Ya estamos a unas cuantas horas nada más, nosotros aquí. Así es. Y no sé, a la hora que tú estés viendo ese video, si ya llegó, no llegó, o va a llegar, eh, y o, ya, o ya llegó y ya, y ya estamos en enero. Así es, estamos por eh, horas. Pero estamos a punto de, de esto y queremos orar en un ratito más ya para poder, eh, pues, apoyar hasta donde no sea posible a las personas que han perdido un ser querido. Así es. Por cualquier motivo es. que haya sido. Así es. Sea porque lo asesinaron, sea porque le dio el COVID, sea porque pues, ya natural, murió, X. como el digo, ¿verdad? Que sí, ya sí. Murió a los 92 años. este Entonces, pues... Eh, Puede ser, de, pero, la muerte, puede ser de cualquier manera. En un accidente. Eh, en, en, en fin. No te lo imaginas. Pero no. de que llega y llega. Y nadie nos Así es. escapamos de esa situación. Así es. De que llega y llega. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, observe bien estos pasajes bíblicos que les vamos a dar ahorita. Analícelos. Haga los suyos. Amén. Y entréguele su vida al Señor. Amén. Y vamos aquí a Romanos 13, del 8 al 10. Nos dice de esta manera. En la traducción del lenguaje actual. Actual, así es. Dice eh, sobre el amor, ¿verdad? Eh, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben de tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. El Amén. que ama a los demás, ya lo bien, uh -huh. el que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley, la e ley exige. La ley exige, sí, así es. Entonces, si el amar a nuestros semejantes es una ley de parte de Dios, uh -huh. tenemos que cumplirla. Exacto, así es. Así Entonces, es. pero vamos a tener que pasar al verso 9 para que veamos. Algunas diferencias. Muy bien, el 9 nos dice, en la ley hay, hay mandatos como estos, no sean infieles en su matrimonio. Ah, aleluya. <ríe> sí, sí, pues claro. Que no seas infiel a tu matrimonio. Así es. ¿Y qué más? Dice, no maten. Y no roben. Pues no roben. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Ah, que es muy común esto. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Alabado Yo sea Yo espero el Señor. que te ames a ti mismo. Así Yo es. Yo espero que te ames a ti misma. Porque Amén. hay cada personita que... Ay, nunca se le olvidan las cosas. Ah, sí, sí. Le perdono, sí. pero no se me olvida. Oh, sí. entonces no le perdonaste. Sí. Perdón, se sí. olvido. No, pues. Imagínese que, que usted venga ante el señor Jesús y le diga, perdóname, señor, mis, mis errores, mis pecados, y que diga el señor, sí, sí, Juan, sí, María, sí, Lupita, sí, como te llames. Sí. Sí, sí, sí, pero, pero no se me va a olvidar. Oh, qué <ríe> no, qué tremendo, cosa. qué tremendo. Okay. Y pues así es, tenemos precisamente el, el, el pasaje de, del el buen Samaritano. Nada más voy a pasar uh, okay. dos uh -huh. versículos. Dice: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, o sea, al maestro, o sea, a Cristo, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Uh -huh. Entonces se uh -huh. le dijo. ¿Qué está escrito en la ley? Ah, ¿Y cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley de Dios? Ahora, ¿cómo lo estamos leyendo? Exacto. ¿Cómo, cómo lo estamos leyendo? Y cómo lees. Eh, entonces, en, ¿qué, sí, entonces aquí? El, el, el, el 27 ya dice, aquel respondiendo dijo, ¿verdad? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí está el secreto. Uh -huh. Pero también, me, me gusta, y esto lo hemos predicado en otras ocasiones, en, en algunos templos también. Sí. Y él les dijo, que es escrito en la ley. Uh -huh escritura o escrito en, en la palabra? Uh -huh. ¿Cómo lees? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo interpretas? Uh -huh. En el video anterior eh, creo que fue en el anterior uno de los pasados pues, sí. que hicimos, son tantos que... <risa> sí, sí, no, pues es que <risa> le, la palabra es... Uh -huh. Hablar la palabra con verdad, con veracidad uh -huh. hablar... Eh, la, la palabra de Dios la palabra de verdad de verdad uh -huh. la que debemos de darle a, a la gente sí, a no mí. la que nos conviene a nosotros por algún interés por ahí no tan bueno o no tan bueno o nada de bueno sí sino porque hay, había un interés y si yo claro. predico por interés pues aquí nunca nos van a escuchar que estamos pidiendo ofrendas y que de los diezmos y cosas por eso, porque... No, no, no. No, no, no estamos aquí para eso. No. no Ahora, no, si no. alguien nos quiere bendecir, va a tener que salir muy, muy de lo profundo de su corazón, si claro. no, claro. yo no se lo voy a pedir. Así es. O no se lo vamos a pedir nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo esto por dinero. No, no, no, no. Estamos no, haciendo no. Por, amor por amor al Señor por amor Y al a ustedes Señor. que nos ven y nos escuchan Y que nos hacen amén, favor a todos y cada favor De ustedes. ahí un me ustedes. gusta y sí, compartir amén. los videos amén. E Ese es el único cobro que le decimos pues, pues ponga ahí que le gustó Pero ponga que le gustó Cuando lo vio Cuando lo vio, sí Que, okay, que le ponga miren, atención Hay eh, quienes ponen me gusta y den y lo ven Sí, porque no No no, no pueden tomar un, un tiempo especial para ver el video detenidamente y ver uh -huh. qué realmente fue lo que contenido? nosotros expusimos, ¿sí? ¿sí? Entonces, porque así es ahorita esto nada más, ponme un, un like y, y, y ya. Y, no nos quedamos si no lo ve Exacto. No lo queremos ¿por qué? Porque no se trata de eso. No, no se trata, no, no, no, no, no. No le va con una radio que nos está dando, ya, ya, ya, ya me gustó. Eh. No, no, véalo y si está en pecado arrepiéntase y entonces sí. Así es. Ahora sí, ahora sí le gustó, pero si no, eh, de, nada no, no, no de nada sirve. De nada De nada sirve. Es vano eso. De nada sirve. Sí, es, y, y eso lo, lo hemos dicho ya últimamente porque así está escrito en, en, en ya, o sea, dame un like, pero no necesariamente. Sí, y no se lo andamos diciendo tampoco aquí. No, pero no, no. ahorita por el tema se lo estamos comentando, ¿verdad? Así es. Entonces, qué enorme diferencia hay entre estos dos pasajes, pero con un mismo mensaje. ¿Qué tengo que hacer? Ajá. Aceptar al Señor ¿Aceptar Jesús. Aceptar al Señor Jesús y, ¿No hay otra? y obedecer, obedecer su palabra, obedecer su ley. Y, y... ¿Y el día que nos vayamos de aquí, tú, yo y cualquiera. Que sea con el Señor, Amén. porque le aceptamos, le recibimos y guardamos su palabra. Amén. Cuando digo la guardamos, no no que yo la guardo y, y no, no, no, no, no. No, no, obedecer. La e ejecutar, e obedecer. Ejecutar, es obedecer. Ese sí. es el punto. Amén. Y vamos a, al verso 10. 10 nos dice de esta manera, eh, el amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Así es, Entonces, al señor el, el, el amor no, no causa ningún daño a nadie, a nadie. Cuando tú amas a las personas, las amas y punto. Amén, amén, Imagínense, amén, amén. Ahorita comentábamos, amén. de una muchachita que yo conocí allá en la escuela, y pues me enamoré, <risa> y ni modo me enamoré. Y pues empezamos a, a caminar juntos, bueno. Amigos, <risa> amigos para <Como> siempre. <risa> Entonces... En ese tiempo yo vivía en Reynosa, vivíamos en Reynosa, y yo me fui a vivir a Monterrey y ella se quedó. Y por eso a lo mejor duramos siete años de novios. Pues yo creo que sí. Porque en aquellos años, muchos años atrás, no, no, no había el movimiento que hay ahorita, que hasta puedes irte en avión no, o, hombre, tardaba, o en No, hombre, te tardabas hasta. Cuatro horas o cinco horas. Oh, no, no, había unos veces que... <risa> en llegar. Y luego que estaban construyendo la, la, la carretera. ¡Ay, ¡Oh, santo Dios! Unas... No, no, un, no, no. no. Y que no eh, lloviera. Polvaderas oh. tremendas. Y unos charcos. Tremendo, <risa> tremendo. Qué barbaridad. No, no, no. Eran los tiempos antiguos. Así es. <risa> muy antiguos. <risa> muy antiguos como nosotros. Así bueno, es, así este, es. En, entonces... El amor. El, el, el amor. Como el que nos hemos manifestado nosotros. Amén. Siete años de novios y cincuenta y cuatro de casados. Unos poquitos. Ay. Me gusta <risa> esta frase. Amigos para, Amigos para siempre. Gloria a Dios. Amigos, para amigos novios, esposos, amantes, todo, todo, todo. Todo, todo, todo, junto, todo. todo el paquete, <risa> todo el combo. Todo, todo, todo. Entonces, ¿quieres? Lo mismo. Bueno, aquí tienes Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará, Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, haya. Y el que llama se le abrirá. Gloria al Señor. Amén. ¡Gloria Ahorita al Señor. Que, que puse este, este esta lámina, amigos para siempre, hay tres ex compañeros de la escuela. Ajá. Y ellos también se casaron. Sí, ajá. Sí, Así creo, como nosotros. Creo que hay, hay otros Rosalba y ¿cómo se llama este? Al menos no me acuerdo, pero fue Conocemos a, a, a Normita y, y Humberto, um, a, a Conchita y, y Mario. Y Mario, que él ya, ya falleció. Uh -huh. y, y esta. Elli de Rafael. No, <risa> <risa> <risa> no, no, no, pero este. Um, eh, Sainz. Um, a, a Dalia. A Dalia. A, a Dalia. A Dalia. E ella también ya, ya falleció su, su marido. A Dalia Sainz. Este, en, Entonces, pues, y hace unos días estaba platicando con ella, había telefonía que está en Laredo, nosotros estamos acá en, la, en Dallas. Ajá. Y le digo a mi esposa, ya cuando colgamos, digo, oye, ¿cuánto tiempo tienes que no hablar con Adalia? <risa> digo, no. pues, desde que salimos de la escuela. <risa> 60 años nada más. Pero se platicó tan Tan bonito que fue casi la hora. Parecía que, que, que teníamos un día de no, de no hablar. De, de, de, de no vernos <risa> o de no hablar. No, es, es, que es muy cuando, bonita la, la amistad. Los, sí, cuando muy los muy amigos son amigos, son para siempre. Amigos para siempre. ¿Verdad? Entonces, mi amado, mi amada, qué, qué hermoso es esto. Y, y para ello, déjame decirle que ahora sí ya vamos a pasar aquí. Amén. Tenemos que orar. Amén, amén, así es. ¿Por qué vamos a orar? Pues por una mejor calidad de vida familiar para todos. Amén. <coughs> Perdón. Para todos, para todos. Que nadie se quede fuera. Pero también que sea espiritual, pero para todos y cada uno de nosotros. Amén. Muy importante, muy importante. O sea... Oremos juntos todos por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos, para todos y cada uno de nosotros porque eh, es eh, lo mejor que, que podemos hacer, buscar al Señor mientras Él puede ser hallado porque vendrán tiempos en que lo vamos a buscar y el Señor ya no va a estar. Él le está dando, ha dado mucho tiempo, mucho tiempo Así para es. que tengamos un arrepentimiento genuino y sincero delante de él y que tengamos esa, esa relación con él, que, que brindemos el amor, que nos ayudemos unos a otros y, y, y bueno, que hagamos todo todo, todo lo mejor posible uh -huh. que nosotros podamos hacer en la vida. Eh, entonces, uh, uh, el, el Señor es grande y es, es poderoso y nos ama a todos y, ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios el, el, al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas uh -huh. tenga vida eterna. Okay. Entonces, este pues a, a, aquí está la, la, la palabra del Señor, Apocalipsis 3.20. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a él. Y estaré con, con él, él, cenaré con él y él conmigo. Así y es. habrá un, un, una buena relación, una buena comunicación. Y, y yo le voy a perdonar todos sus pecados. Ah, así es. Miren, va, vamos a hacer esto. Vamos a hacer dos oraciones. La primera... Ay, sí La primera va a ser por el luto que hay ahorita en... Miles y miles y miles y miles y, miles y miles y miles y miles de hogares. <coughs> sí. ¿Por qué? Porque han perdido un ser querido. Vamos a por ellos. Y nos vamos a tomar, mis esposos de la mano. Aquí estamos. Gloria Señor. Alabado sea su nombre. Oh, y unas esté con nosotros por la fe. Maravilloso es su nombre, Señor. Padre Santo. Oh, mi Cristo. En ¿Cuánto hemos Jesús visto oramos, en las noticias? Sí, y en sus conocidos. Sí, Señor. De gente que sea nombre, señor. infectado con el COVID. Sí, Señor, así es, Padre. Oh, Padre Santo. <coughs> ¿Algunos han salido libres de esto? Sí, Señor, tenga usted gran misericordia, <coughs> sí, Señor. Pero en no nombre todos de Jesús muchos muchos lamentablemente han caído uh -huh. han desaparecido ya sí. entonces mi amado mi amada santo eres Jehová de los ejércitos de usted como no eran por has, todas esas familias que han perdido usted ese el, ser querido el comportamiento y que le busquen que le busquen Señor Bendito sea su nombre, Señor. Gracias, Padre, Perdón. por su grande amor y su grande misericordia. <coughs> padre, sea, Señor, en la necesidad, esta, Señor, que estamos pasando muchas, muchas familias, Señor, cuando un ser querido se ha ido, Padre Santo, que usted dé la paz, que dé el comportamiento espiritual, Señor, pero sobre todas las cosas que le busquen ahorita ellos, ahorita que ellos están en vida, es el momento en que tenemos que arrodillarnos y buscarle a usted y pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, Padre Santo, y que de esa manera podamos ayudar a otros que Así todavía es, no le aceptan, Señor, porque sabemos que su venida es pronto, Señor, y nuestras vidas tienen que estar bien delante de usted para que usted pueda, <coughs> Señor, llevarnos en el momento que usted venga, Señor, tanto a los que ya murieron como los que estamos en vida. Padre, gracias le damos por su grande amor y su grande misericordia, porque todavía está con sus brazos abiertos, Señor, para Arríe, recibirnos, sí. Señor. Gracias, Padre, porque usted sabe, no, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce todo, todo lo que nosotros hacemos, Señor. Eh, y en aquel día, Señor, van a, van a ser abiertos los libros, los libros de, de la vida, lo que nosotros hicimos todo va a estar anotado ahí. Entonces, por eso es, es el tiempo en que usted nos está dando para arreglar nuestra vida delante de usted. Padre, gracias le damos, Señor, porque usted ha sido maravilloso y ha sido grande en amor y en misericordia para con todos nosotros, Señor, los que le hemos aceptado y estamos en su camino, Padre, Proteja, proteja a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, Señor, pero que cada uno también le busque en lo personal, porque eh, la salvación es personal, no es familiar. Es por cada uno que le haya aceptado en su corazón. Padre, también. gracias le damos por su sí. grande amor y su grande misericordia. Tenemos que fiarnos de todo nuestro corazón y apoyarnos. En usted, Señor, porque usted es el que endereza nuestros caminos y endereza nuestras veredas. Gracias, Padre, por su grande amor y su grande misericordia. Amén. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Sí, de pie ante Dios. Sí, Señor. Estoy leyendo Apocalipsis 20, del verso 12 al 15. Gloria Señor, bendito sea Señor Y, se, y los libros fueron abiertos Los Amén, libros Así es ¿Cuáles son los libros? Donde está escrito allí Todos nuestros hechos y Actos, lo que hicimos Y lo que dejamos de hacer Así es Y dicen Bendito su nombre Y otro libro Fue abierto el cual es el libro de la, vida. de la vida el libro de la vida lo que realmente vivimos de la manera correcta hay los También. libros y ahí el libro los libros, ahí está la historia de todo el mundo, es como una enorme computadora que tiene una memoria inmensa y ahí está guardado todo Así es. Pero hay un solo libro donde están nomás los nombres de los que sí hicieron lo que tenían que hacer. Así es. Y sigue diciendo aquí. Y fueron juzgados uh -huh. los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, en los libros, según sus obras. Así es. Y esto es lo que está bien tremendo, mi amado. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Uh -huh. O sea, estemos donde estemos. Así es. El Señor va a dar un juicio final. Amén. La muerte y el hades fueron lanzados. ¿a dónde? al lago de fuego al lago de fuego esta es la muerte segunda quiere decir que cuando tú y yo pasemos ya de esta vida todavía nos queda la otra si estamos bien con Dios hemos tenido una buena relación amén, amén, amén. no va a haber problema y si no ya hubo un problema porque fuimos juzgados por las cosas que sí, sí. hicimos que no debemos haber hecho. Así es. Y esa ya es la muerte segunda. Y el que no sea yo el que no sea yo inscrito. escúcheme bien, el que no sea yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es. Imagínense Tremendo. Imagínense, pega esta lumbrita, Esta chimenea. Pero inmensa. Y la gente ahí, no muriendo. Ahí, entre las llamas, siendo atormentados. Tremendo, tremendo. Esa este va a ser la muerte segunda. Es mejor estar allá en el, en el paraíso con el Señor en los lugares celestiales, en las habitaciones que Él está preparando, como lo dice ahí en Juan. Amén. Dice, en la casa de mi padre muchas morras hay. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Para que donde yo esté, ustedes también. Pero... Estén, porque dice, porque donde yo voy, uh -huh. yo quiero que también ustedes vayan. Sí, amén. Amén. Entonces, mi amado, mi amada, tenemos que estar bien, pero bien conscientes de esto. Así y en cuanto es. a lo del tema 2, A esto, feliz año nuevo. Así es, feliz. ¿Cómo, cómo no, no orar por este año nuevo que el Señor nos va a regalar? Sí, amén. Para los que todavía no llegamos a, a las 12 de la noche. Ya, llegando a las 12 de la noche, en cualquier país donde tú vivas, pues ya. Estás en el nuevo año, en el 2021 Así es Entonces vamos a orar Para Aleluya. que Dios nos permita Llegar al 2021 Y que vayamos derechito Con el Señor Aleluya. Derechito Aleluya. Y que allá ante su presencia Allá podemos estar ustedes amén. y nosotros también amén, Yo no me amén, quiero quedar Así es. No, ni yo, ni yo creo que nadie creo. Y si tú no te quieres quedar Acéptale Recibele, sí, ¿qué tienes que hacer? Dile, Señor, ven a mi vida. Puedes levantar tu mano si tú gustas. Amén. Dile, ven a mi vida. Ven a mi vida. Cámbiame, transfórmame. Haz y que yo cambio, sea un amador de su persona, de su palabra sí, su y padre. de mi próximo. Sí, señor, así sea. Padre. Y Padre Santo, y que todos mis errores y pecados padre Cristo, sean borrados. Gracias, padre, Y que quede padre inscrito. Amor. En el libro de la vida. Sí, Señor, inscritos en el libro de la vida. Para no ver la segunda muerte. Sí, mi Cristo, así es. Para seguir viviendo en sí, las mansiones señor. celestiales. Sí, Señor. Y para ello, Señor, yo le necesito. Sí, y señor, yo, le yo le recibo le En este momento, en esta hora, sí, yo le necesito, aquí donde me sí, encuentro, señor. y le digo, Señor, Ven a mi vida, Ven Cámbiame mí, y, transformame. y cambiame, transformame para tu sí, honra, para gloria y alabanza, alabanza, Señor en Cristo Jesús. Aleluya, Aleluya. En Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración, gracias, Señor, gracias, Padre. Ya la hiciste. Bendito sea su nombre. Y vamos, con sí. Sí, vamos sí, a con Él. Vamos a orar por el nuevo año, Padre. Oh, mi Cristo. Permítanos, Señor. A sí, todos, Señor. A los que les van a compartir este permítanos, video, padre, los que pero, lo están viendo. Y en cualquier día, en puede ser el día primero, el día 12, el 13, el 4, el 5, el 6, el día 30, yo no sé si cuándo lo van de, a ver. ser de bendición para mucha gente, sí, Señor. Pero en el momento que lo vean, sí, Señor, en ese mismo instante, si lo están viendo ahorita, Señor, en cualquier momento que lo vean, bendito seas y señor. le entregan su vida. Bendígales de tal forma, de tal manera, Señor. Sí, Padre, así sea, Señor. Que sean ser bendecidas y prosperadas. En que vidas, toque corazones, Padre. Y bien. que este año, 2021, haya una sea lleno de dicha y placer. Sí, Señor. Y sobre todo en lo espiritual. Sí, Señor, que su protección sea. Denos en esa cada bendición, uno señor. De sus hijos. Sí, señor. Para todo este año. Sí, mi Cristo. Que podamos hacer cosas nuevas no, no y diferentes. Denos la sabiduría Que podamos hacer mucho más denos, que lo que estamos haciendo en este momento El señor. entendimiento, la sabiduría El discernimiento, y Santo, todas las cosas Y que podamos que necesitamos, señor. multiplicar sí, Este señor. esfuerzo Señor a Mucho más para llegar sí, a más señor tiempo. Sí Señor, así sea Padre Encuéntrese sí donde se encuentre señor. señor Donde quiera que vean ese video no O vean las imágenes no Señor aceptado, A través de, de, de los medios que hay en sus corazones, Padre. Que podamos siempre dar un mensaje sí, señor. de paz, de amor, sí, señor, de bondad, de amistad y que seamos amigos para siempre. Sí, Señor, así sea, Padre. Y que estemos con usted sí, para señor. siempre. En el nombre poderoso el nombre de Cristo de Jesús. De Cristo y a ti Jesús, te digo, mi amada. Sí, señor. A ti te digo, mi amado, recibe Yo la en bendición de la reciban la bendición. En el nombre poderoso el nombre de Cristo de Jesús. De Cristo, de Cristo. Sí, Señor en el nombre amén, del Padre. Amén, amén, amén, sí, amén. amén, Ya nos extendimos un poquito y ya se contó, no sé, de algo que se me atoró, pero el diablo no, no iba a detenernos. Es un, un polvito que se atraviesa por ahí sí. y se reseca. Yo no me lo la, bajé con el café y, se, y se, se, hay que entrarle también al agüita. Se reseca la, la garganta. Ok, uh -huh. entonces... ¿Para apoyo? Para apoyo de la oración, pues escríbanos, escríbanos a hoy.oramos.com y con gusto vamos a, a apoyarle en la oración. Eh, no, no dude en, en escribir, eh, si tiene alguna necesidad en especial, nosotros con gusto vamos a apoyarle con la oración. Dale. Y pues le deseamos un, un feliz fin de año y que el año venidero pues... Sea, eh, sea, de punto punto. Así es, que el Señor les bendiga, les proteja eh, de todo mal, de todo virus, de todo y estemos siempre eh, en el Señor. Nuestro pensamiento, nuestro anhelo, nuestro deseo, que el Señor esté en nuestra vida siempre y que le pidamos a Él la dirección, eh, como nos, nos dice ahí en, en Proverbios 3, 5, eh, 6 y 7, y enviaste tu espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para, por su sed. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Así Reconócelo es. en todos tus caminos, y Él enderezará tus, tus veredas. veredas. Así es. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Eh, pues, Amigos para siempre Amigos para siempre, amén, amén Únese con nosotros y seamos amigos Pero para siempre Así es Y, y amigos que, del Señor también Ah, claro, Él es nuestro mejor amigo Amén eh, Él es nuestro mejor amigo Pues pasen un feliz año Feliz año 2021 2021. Sus amigos Elida Madrigal Y Rafael, y Rafael Cavazos uh -huh. Un fuerte abrazo Les Y bendiciones para todos les amamos por les les el amor del Señor. Por eso estamos aquí y por eso les hablamos de esta forma, de esta manera, siempre hablando con la verdad. Amén. Siempre, siempre, siempre, porque yo creo que a usted no le gusta que le echen mentiras y no podemos echar mentiras. Pues claro que Entonces, no. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer y les dejamos esta imagen de aquí de, de esos... De las luces, de los... Juegos, Juegos pirotécnicos, sí. Así, uh -huh. así eh, es. Eh, que a la medianoche, tal vez donde tú vivas, vas a ver algo de esto. Y pues eh, les amamos, les queremos. Y compartan, compartan. Eh, compartan este, este video. video. Compartan este video. Es ya de... cuando ya esté ya listo, ya, ya va a estar listo ya en Facebook, y en YouTube, y en, en Twitter, y en otras partes más. Y que el Señor bendiga sus vidas. Amén, así Y bendiciones, es. mis amados, y que el amor de, del Señor esté en sus vidas. En sus vidas y siempre. Y con sus familias. Amén, así es. Bendiciones. Bendiciones.